Hola, qué tal queridos amigos, feliz sábado para todos, qué alegría poder iniciar esta jornada en la presencia de Dios, sábado concluyendo ya nuestra semana, todos estos días de bendición, de gracias, sin duda cada uno de nosotros tendrá muchas razones, tendrá motivos, argumentos para decirle a Dios gracias, por eso lo invito para que digamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, gracias amado Dios por todo lo que nos das por todo lo que has hecho en nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos que tenían que orar siempre y sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni le temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle ¡Ay, por favor, hazme justicia! Por algún tiempo se negó, pero después se dijo ¡Ah! Aunque ni temo a Dios ni nada, esta viuda me está fastidiando tanto que le voy a hacer justicia. Y el Señor dijo, fíjense en lo que dijo ese juez. No hará justicia a sus elegidos, no hará, Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. O les dará largas. Les digo que hará justicia, sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Palabra del Señor. Perseverar, queridos hermanos, insistir, no es fallecer. A veces nos rendimos muy fácil, sacamos la maleta con mucha facilidad. El Señor nos dé la gracia para perseverar. Dice la palabra en otro día, el que persevere hasta el final se salvará. Señor, danos la gracia y la fuerza para durar, para mantenernos. La Virgen María, a quien veneramos de manera muy especial este sábado, ella nos enseña a mantenernos, a mantenernos firmes hasta el final. Oh María, sin pecado concebido rogar por nosotros que recurrimos a Dios. Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz sábado para todos.